Yo soy el MC Nano desde la White City Invitándote que sintonices La 92.3 En la noche y en la niebla Estaremos aquí en un programa de parte De el MC Nano y Jorge Luis Narváez Pues la 92.3 Desde las 6pm Hasta las 8pm, lo esperamos gente Chécalo